La resiliencia es la capacidad de las personas para sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. A partir de ese concepto, la artista Inma Navarro nos presenta una colección con la figura de la mujer como gran protagonista. Pues alguien que le apetezca venir a visitar la exposición se va a encontrar una colección de, de dibujos realistas, en técnicas mixtas, eh, ...dedicados únicamente a la mujer... ...a la observación de su belleza... ...de su fuerza... Eh, ...y mujeres de, de todo tipo... ...bailarinas, mujeres africanas, mujeres asiáticas... Empleando los colores como pretexto... ...la exposición se divide en cuatro series... ...que nos muestra diferentes modelos de mujeres... ...que han inspirado al artista por diferentes motivos... ...algunas mujeres que, que hay aquí... Eh, sí que existen. Eh, por ejemplo, en la serie Roja, que es la serie dedicada a la música y a la danza, eh, está dibujada una bailarina que me encanta, que se llama Esbelán Sajarova, del Bolsoi de, de Moscú. Me gusta muchísimo esa mujer y luego en otras ocasiones, en la serie Gris, Gris por ejemplo, que es la más personal, pues tomo modelos, eh, ...de casa, cercanos a mí, amigas... ...las fotografío y las, yo las reinterpreto... ...el realismo de los retratos permite a Pero los visitantes... ...intuir no los, los sentimientos visiones. y secretos... ...que guardan las diferentes mujeres... ...en mi obra, pues, eh, esto de emoción... ...esto de emoción porque... ...es el proceso creativo... Eh, ...personal... ...es decir, eso que significa, son mis emociones... ...llevadas al papel... Eh, ...transmitir lo que sientes en ese momento y tal y como dice el título la resiliencia es soportar no o aprender de un momento duro de tu vida para hacerte más fuerte, entonces eh, es todo emoción siempre desde un punto de vista positivo.